como antes he dicho, que habíamos enviado un montón de invitaciones y hemos recibido saludos muy entrañables, voy solamente a referenciar algunos de ellos. Hemos recibido muchos saludos de, sobre todo de las organizaciones de la Asociación Internacional de Libre Pensamiento en Francia, la Federación Nacional de la Libre Pensé, Muchos compañeros, es una asociación internacional en la cual Europa Laica está integrada, de Uruguay, de Isla Negra, nos mandan de Chile, eh, presidente de Europa Laica, estimado, invitaciones, agradecer, ánimo, adelante, eh, Víctor también de, de, de Uruguay, Asociación Civil 20 de septiembre un manifiesto que han sacado, porque el día 9 de diciembre es internacional, compañeros de la universidad, el pensamiento, bueno, tengo un montón aquí de, de, de, de correos que han llegado de, de, de Colombia, de Quito, que nos han enviado también un saludo muy entrañable, porque, porque trabajamos muy a gusto con, en, en conjunto con eh, cristianos de base, redes cristianas, una, una asociación que todo el mundo ya sabe que son creyentes, porque, repito, la laicidad no hay diferencia, la laicidad de diferencia entre demócratas y no, y no demócratas, y es un grupo, como ya sabéis, o si no os lo comento, pues claramente crítico con la jerarquía católica, en todos los aspectos, no solamente en la parte del mensaje evangélico, que nosotros ahí sí que no nos metemos para nada, sino en todos los privilegios, todas las supremacías, todas las tropelías y que trabajamos con ellos eh, en, todo, en muchos ámbitos y nos mandas también un abrazo. Y quiero poner un, un, un audio que nos han enviado desde Argentina, un compañero que hace unos años lo invitamos a una de nuestras eh, jornadas anuales, sabéis que Europa Laica todos los años, excepto estos años de la pandemia, eh, hace una jornada laicista para debatir entre nosotros y para debatir también con el público, este año será en el mes de mayo, posiblemente el día 21 de mayo, será en Gijón. Hablaremos sobre laicismo y feminismo. Y esta persona, Fernando Lozada, es un activista y una persona reconocida en toda Sudamérica y nos ha mandado un audio que pido por favor desde la mesa de control que nos lo pongan para, para poder escuchar el saludo que nos mandan. Queridas amigas, compañeras y compañeros de Europa Laica, Quiero mandarles mis felicitaciones por estos 20 años de lucha. Es muy difícil este activismo porque las victorias son pocas. Es un camino largo, duro. Pero bueno, ustedes han podido lograr esto gracias a la calidez humana que tienen y el fuerte compromiso social. ¿no? Todo esto lo he podido comprobar en carne propia, en Oviedo, en Gijón, en Valencia, en León, en Madrid... Realmente me he encontrado con personas que me han dado una enorme hospitalidad, afecto y, y además numerosos ejemplos de cómo llevar adelante esta dura tarea. Así que cuando anduve por allá me traje para estas tierras una renovada energía. Espero que nos encontremos pronto, realmente ese es mi deseo. Y no quería dejar de estar para mandarles un fuerte abrazo de lucha. Hasta pronto. Muchas gracias.